La batería problemática tiene como objetivo tomar conciencia de la relación entre la situación planteada, los números y operaciones para arribar a su resolución. Se trabaja justificando el hacer matemático y controlando el resultado. Para ello, se construye un protocolo junto con los alumnos. En primera instancia, se lee el planteo y se visualiza la situación para la cual se toman textos de alta significatividad. Seguidamente se busca aquello que quiere saber el problema. Puede estar presentado como pregunta o no, pero algo es seguro, hay una incógnita que requiere solución. Se extraen datos y se analizan a fin de ver si son pertinentes para responder la pregunta. Algunos pueden solo ser informativos, secundarios o pintorescos. ¿Sirven? Es posible anticipar un resultado por aproximación o por cálculo mental. Anotarlo, discutir acerca de su veracidad, conservarlo como hipótesis. Realizar operaciones efectivas que permitan demostrar la hipótesis. Este es el trabajo intramatemático. Finalmente, se deben reunir la pregunta del planteo con los resultados obtenidos. ¿Hay coherencia? Argumentar y fundamentar contrastando con la hipótesis y las operaciones realizadas. ¿Se logró resolver la incógnita?